Y hola chicos de YouTube, ¿cómo están? Espero que estén muy muy bien y Estamos aquí en un video informativo para el canal y estamos eh, con el gameplay de fondo de Warface eh, Es un juego gratuito de Steam y también Standalone que se lo dejaré en la descripción Y bueno, es un juego chute, la de YouTube y todo lo demás estarán viendo gameplay de fondo Si les gusta, descállenselo e instállenselo Y bueno, el video informativo va a tratar sobre eh, unos planes que tengo para el canal eh, Con el motivo de que me voy de viaje esto lo verán en el video de Ori, que saldrá justo después de este Que voy a comentarlo sobre, por encima un poquito, pero aquí lo voy a explicar más en detalles Bueno, en fin, voy a salir de viaje por un mes, más o menos Entonces tenía en mente dejar eh, videos, o sea, videos subidos, pero para que se publicaran mientras sí, estoy fuera Y así lo voy a hacer, pero voy a tener que reducir la cantidad de videos Porque saben que por lo general en este canal subo eh, dos videos, o sea, un video cada dos días en esta semana, antes de subir este video, estuve un poquito nativo preparando todos los videos y todo lo demás, pero bueno, saben que lo por lo general es un video cada dos días. Pero eh, como voy a estar de viaje voy a dejar los videos programados, no me dio tiempo para grabar tantos, por lo cual voy a tener que publicar eh, un video cada semana. Pero cuando vuelva ya del viaje en un mes, eh, o sea, después de, o sea, a, a principios de agosto, todo va a dar la normalidad, eh, un video cada dos días o cada tres. Y bueno, en fin, eh, este gameplay de fondo, no, no me patrocinaron ni nada. Pero en fin, lo quise presentar porque es un juego muy bueno. Eh, yo lo había jugado ya hace tiempo, pero lo hago lo desinstalé y cuando lo volví a instalar en estos días lo actualizaron. Y los graphics están bastante bien. En mi computadora no tiene tarjeta de video y miren cómo va, a unos 30 fps fijos. Lo grabé a 30, fijo a 30, para que se grabara una buena calidad. Y bueno, en fin, es un ente muy intuitivo. Ahí a la izquierda me va a matar, perfecto. Y bueno. Eh, les quería dejar ahí antes de fondo. Ah, también gracias por el apoyo que ha tenido la serie de orian de Blind Forest. Eh, ya vamos para el capítulo 2 y ¿sí? que voy a subir, el 3, sí, sí. Y bueno, en fin, también quiero empezar una nueva serie en el canal. Eh, no sé de qué va a ser, pero creo que va a ser de Oulas. Posiblemente sea de Oulas. sí, sí. También quiero subir, eh, más juegos, uno que tengo aquí que se llama Outland. Y quizás, solo quizás paladins no estoy muy seguro Y bueno, aquí ven que en el gameplay me cambié la clase de sniper Que es por lo general mi clase favorita en este juego Ya que matas muy fácil, pero te matas muy fácil también Ya que, o sea, como es un arma que requiere distancia para, para atacar con seguridad Es muy fácil que cuando te matas a terreno cercano, o sea, alcance medio cercano Ya te es muerto, básicamente y bueno, en fin, eso, comentarles eso de que voy a dejar los videos programados qué más, qué más Ah, también les iba a decir lo de la comunidad de Discord Que se pueden unir aquí debajo de la descripción Y también haré un video informando sobre eso Aquí ven que casi mato a uno, no lo dejo a nada de vida A nada de vida, un disparo más por mi parte se va a morir me dan una asistencia, 90 puntos O sea que fue la vida que le bajé Y bueno, en fin es un buen modo para jugar con amigos, ya que como vieron hay funciones cooperativas, también hay un modo cooperativo. Que quizás suba uno con otro gameplay. Sí, también me trae gameplays de este porque son muy divertidos, como si no están viendo aquí. Eh, además, <coughs> también los gameplays de League of Legends, al ser tan largos, no me gusta traerlos mucho al canal porque dan muy, mucho a, muchos problemas a la hora de editar, ya que no se sabe qué parte dejar. La parte de farmeo, para las personas que no conocen el juego, también puede ser un poco pesado. Y todo eso. Aquí ven que tengo una skin en el arma que me salió en un paquete diario creo que fue. O por subir de nivel, que le dan un paquete a cada persona. Por subir de nivel, un ejemplo, del 1 al 2. Le dan un paquetito. Y ahí abrí y me salió eh, una skin para esta arma y para otra que no presenta en el video. Pero en fin, eso es todo lo que tenía que decir. Eso creo por ahora. Ah, sí, también tenía que comentar. Que los videos de Ori eh, están siendo, o sea, los, los que voy a subir que están programados hasta ahora eh, Son más cortos, o sea, estoy viendo que No muchas personas se ven en los videos completos, completos, o sea, algunas sí, pero otras no Entonces, a hacerlo de 20 minutos creo que se le puede hacer pesado Estoy tratando de reducir la cantidad, además de, de que el juego de ritmo, me está reduciendo un poco Ya que no estamos subiendo tantas cosas, pero bueno, estoy reduciendo de 20 a 15 minutos Para ver si sí, se puede adaptar más a la cantidad de minutos que tienen disponibles para ver videos O porque a mucha gente no le gusta ver videos largos y yo lo comprendo, a veces son un poco pesados Aquí en esta escena del gameplay, me voy a sacar una un, dos kills, creo que fueron Ah, no, no, no, no es en esta escena, pero es una parte en esta misma área Que me saqué dos kills espectaculares, la van a ver, la van a ver dentro de poco Esa kill es fue fácil, aunque fallé mil balas, es que soy muy mal, o sea Jugaba hace mucho tiempo, pero soy medio malo aún en este juego Ahí me matan, como pueden ver Y bueno eh, También les iba a comentar que estaba pensando Además de traer Ori y, y Outlast al canal También tengo el DLC de Olas el Whistleblower Whistle No sé si es el que se menciona Pero bueno eh, Ah, este, este mapa es dinámico que pasó en avión y se pone toda esta niebla y aquí me saqué esa kill Perfecto, entre toda la niebla que casi no se veía nada Fue una doble prácticamente, porque aquí me llevé otra Y ya viene casi la escena que les estamos comentando, pero bueno también estaba pensando traer Geometry Dash, pero como es un juego de hace. No, no hace tanto tiempo, porque estoy subiendo juegos un poco viejos ya también. Pero como es un juego tan visto y tan de dificultad, no me gustaría traerlo así para sí. Aquí viene la parte que les decía: ¡Pum, pum, pum, pum! en la cabeza. Tres muertes seguidas sin morir, tenía ya y yo. Pero yo no entiendo cómo fue este que me toqué esta Bueno, por en fin. Eh, no sé si traer Geometry Dash, porque. Hacer un juego así de... está saltando y está haciendo todas esas cosas, es difícil grabar A par de que ya es muy popular y no sé si lo dejan ver Pero también eh, les quería comunicar que en el servidor de Discord pueden hacer... T tengo muchas salas de audio para las premains ahí me saqué otra aquí de espectacular, si sí, sí, sí la vieron o no... O sea, ya aquí fallé mil balas de nuevo, estuve a punto de la cabeza pero se metió para el Y me va a matar dentro de nada, pero bueno... En fin, en el servidor de Discord tengo salas de audio para que puedan hablar con sus amigos y todo lo demás, pero... Eh, eso para las primates, también hay salas privadas para las dúos y todo lo demás. Y esta de aquí es la pantalla final, donde presentan a los 5 jugadores del equipo que ganó, que tuvieron el mayor puntaje. esto estoy yo a la izquierda, con el francotirador ahí todo guapo. Pero bueno, esto ha sido todo por hoy, espero les haya gustado. Si les gustó, por favor, den el botón de me gusta de aquí abajo, suscríbanse y hasta la siguiente.